Saludo especial a todos los amigos de las diferentes redes sociales. Estoy con mi amigo Carlos Pavón porque él tiene una productora de televisión que se llama Pavón Roca TV y que además hacen unas diferentes actividades. Hola Carlos, bienvenido y cuéntele por favor a todos nuestros seguidores cuál es su trabajo, cuál es la actividad que hacen. ¿Cómo están? Bueno, gracias, Javier. Eh, la verdad, muy importante hacerles saber a todos nuestros seguidores, sobre todo... Eh, canal que yo manejo de Pablo Roca comunicando en YouTube, ahí hago mi trabajo sobre todo con las entrevistas, todo lo relacionado con la comunidad. Entonces, gracias porque de esta manera podemos llegar a todos nuestros seguidores y decirles qué estamos haciendo. Hoy nos encontramos aquí desde en la Universidad Uniminuto, en el sector del Carmen, haciendo los eh, eh, investigaciones, estudios, tareas, pero a la vez conociendo estos estudios tan especiales en el día. Muchas gracias, Javier. Un abrazo bien especial para todos, Carlos, y los esperamos en el canal de YouTube de Pavón Roca. Recuérdenos ¿cuál es la dirección, por favor? Pavón Roca, comunicando, ahí me pueden ubicar, pueden conocer todos los trabajos, el trabajo que yo hago desde hace muchos Años, por más de cinco años. Muchas gracias, igual a Gilbert de Camarón, porque está haciendo este trabajo tan importante. Gracias. gracias.